Buenas tardes, ya aquí estamos otra vez Accesible, Accesible. Y esta esta tarde tenemos el placer de entrevistar a Domingo que viene de la Asociación Econi, ¿verdad? Que nos va a decir él porque eres un chico deportista Aquí donde lo vemos. A ver qué qué tal lo está pasando hoy este día tan especial como es el de Gran Canaria Accesible, a ver qué nos puedes decir. Bueno, yo vine a la casi a las 10 de la mañana cuando hicieron lo de buceo estuvimos aquí un par de jugadores de Leconi y Las Palmas aquí para hacer buceo vinieron tres y se lo pasaron genial es una gran eh, para quitar la barrera ya de una vez porque Gran Canaria ahora mismo queda mucho por, por hacer y gracias a Gran Canaria Accesible que, que ha hecho mucho movimiento para la sociedad y para todo el mundo general para que no haya tantas escaleras y tantas que Yo creo que las rampa todo el mundo lo necesita, no solo gente discapacitada. Para todo necesitas una rampa siempre. Claro. Por supuesto, porque aquí estamos en un acto donde sobre todo es inclusivo, ¿verdad? O sea, es decir, es un acto donde incluimos a todos, tengan o no tengan discapacidad, fundamentalmente, ¿verdad? ¿Que sí? Claro que sí. Pues nada. señora yo tengo una pregunta que estaba aquí pensando. Eh, eh, domingo, un, una cosa, si por ejemplo hay algún niño, alguna madre que nos está viendo ahora aquí por el Facebook y tiene algún, algún hijo con, en, en silla de ruedas y quiere realizar algún deporte, tú dónde la aconsejarías, a dónde se puede acercar o dónde está la, la calle, dónde está la sede de Connie para que ellos puedan acercarse, que a lo mejor aquí les damos información. Sí, claro, nosotros tenemos una escuela de 20 niños con discapacidad y ellos se lo pasan genial, van de lunes a miércoles lunes y miércoles de 8, los miércoles a las 8, de 8 a 9 y media, y los lunes de 6 y media a, 8, a 9. Y allí en el pabellón García San Román, que está en Chamán, allí siempre acogemos a toda persona discapacitada de una edad, te digo, de, de 7 a 40. ¿sabes? Tenemos una escuela y el equipo profesional aparte. Qué bueno. Oye, muchas gracias por toda la labor que están haciendo. y yo me... la, la pregunta está resuelta, profesora. Le dejo para que usted termine. Una última pregunta, así por curiosidad, sí. Insana, sí. ¿Usted ha competido en alguna, en alguna competición así? Por curiosidad, porque seguro, seguro que usted ha competido en, alguna, en algún equipo o algo, por favor. Bueno, yo llevo en el Econi 10 años, eh, ahora mismo representando a Gran Canaria por todo el mundo. Yo soy campeón de Europa 2007, de la Copa de Europa. Subcampeón de España, mejor jugador de España 2007. Tengo un currículum grande, ahora mismo tengo otro proyecto de, un, de dos personas discapacitadas en un coche de rally. Estamos haciendo un club de automovilismo y yo soy vicepresidente de ese club también. Y vamos a fomentar como que todo el deporte, que todo discapacitado puede hacer un deporte cualquiera. ...estaremos, esperamos estar en el Rally Mafaloma... ...que es en noviembre... Y, ...y si tenemos suerte y nos apoyan patrocinadores... ...pues ahí estaremos corriendo, ¿no?... ...aparte, eh, los 10 años que llevo en el club... ...el Club de Coni es una familia... Eh, ...es una familia de casi 30 jugadores con los niños... ...y todas las personas que vayan allí... ...serán bien recibidas y, y un cariño inmenso... Los niños están súper contentos, ellos están en Facebook también y ahora quedan para ir al cine juntos, antes casi ni hablaban, ya no paran y esta mañana estuvieron aquí también. Y ahí ahora Pico Barroso pues le va a hacer una entrevista a un canterano de nuestro club y, a su, y al preparador físico que es multiuso casi de todo. Y, y ahí ahora hace la entrevista en, aquí en las canteras y muy contento. Me emociono por estar aquí ante una celebridad, una celebridad deportiva, ¿eh? una celebridad deportiva para que para que vean bien que aquí en Gran Canaria tenemos grandes personalidades. Sí, sí, sí, sí muy bien. ¿Eh? Gran Canaria accesible, un besito.